Hola, buenas tardes, mi nombre es Daniela, de la Asamblea Ni Una Menos de cipoletti Hoy en nuestro cierre, en este momento, del encuentro regional hecho en Michoel una ciudad donde es eh, una parte importante de nuestra Ruta de la Trata como fundamental particularidad que tiene, que es donde confluyen las tres rutas nacionales, eh, un lugar donde hay mucha violencia, donde anoche quedó demostrado en las calles, que las calles la tienen aún ellos en esta ciudad, donde nos prepotearon, donde bajaron desde distintos eh, sectores y marcaron la diferencia del género. Así que, bueno, acompañando a las cumpas para que esto pueda revertirse, teniendo la esperanza de que esto siempre puede ser así. Por muchas mujeres más en las calles, rebeldes y escuchadas. Hasta luego.